Bueno, ese es, el, ese es el instructivo para hacer un separador. El otro, eh, ah bueno, este, este que está aquí que dice el Iván, es el discurso que leí. Para mí eh, la palabra el Iván sería discurso. Eh, hay una historiadora de la Universidad de Pensilvania que hizo un estudio sobre el libana, o el libán para nosotros los Shiza, el libana es en los valles y en el Istmo, donde habla de, de, del, del libán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 Estaría bueno que recuperes el topónimo de ahí, de Mitla, que es Abá, de Panteón. Ajá. Complementando tu texto, justo lo que relatas ahí tiene que ver con Panteones, ¿no? Ajá, Abá, sí, es una palabra interesante. En Yagavila, bueno, toda la vida escuché que decían Mitla, ¿no? Nunca escuché que le dices en Zapoteco, ¿verdad? Es como le, a patio, ¿no? Le, a, le, a Ajá, abajo. Sí, y, sí, me gusta. Me la colula es la chi, la chi, no me acuerdo cuándo sí. era. Está, eso está padre sí puedo, puedo este, cambiarlo, ¿no? Y bueno, aquí es donde... Sí, estaría, estaría bueno y al de página le puedes poner mitla o algo así para que la gente, ¿no? Sí, una nota para explicarlo, ¿no?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 mnemotécnicas que pueden ustedes recuperar, explotar, escríbanlas todas. La idea es ampliar los escenarios de uso, que no solamente sea en la comunidad, que también sea en la ciudad, estos tipos de texto como el señor que hace pan, ahorita nos acaba de dar un ejemplo Raimundo, la señora que va temprano porque le tocó la mayordomía y tiene que ir a, sea, tienen que ir a cambiar,